Básicamente lo que me hizo participar del proyecto es que surgiera de, del barrio del Cabañal y de gente del Cabañal que, que está haciendo cosas eh, culturales para que, para que el barrio tenga, tenga relevancia y para que el barrio se escuche y, y se si poco un altavoz para que la gente sepa que esto, que hay un barrio histórico precioso, existe y que no se puede tirar así como así para hacer eh, avenitas y edificios nuevos y que haya gente que. ¿Qué cosas Qué Fíjate cómo se ha dejado pintar para reivindicar eso, es que está hecho pueblo, fíjate. La hemos liado. La habéis liado. No, no he dicho nada. dos manchitas y. ¡Oh, Támboli! Va todo muy bien, sí, todo, todo sufrimiento, sufrimiento. mira, cuidado. se van a unir. <risa> y no Sufren. Es, es, es, el, la palabra es sufrimiento. Sufrimiento. Yo Constante. quiero estar sufrimiento todos los días, así. Con este sufrimiento, en el balcón, con esta adoración a nuestro chusma, no se puede pedir más. Y ya. <risa> Sois muy cristianas, tanto sufrimiento. <risa> <risa> cristianas y apostólicas siempre. Si no, ¿por qué haríamos esto? Ay, qué bien, que mira me dais. Creo que voy a dejar la cámara y voy a irme a por la mano. Venga, dame claro. a Eh, deberíamos pedirle patrocinio.